y amigos de Cartago, nos vinimos hasta el centro de la ciudad, eh, en una de las plazas este, más convocantes generalmente dentro de lo que es esta centenaria capital del norte de la Patagonia a metros de esta plaza está el gobierno de la... no sabemos dónde está el gobierno en realidad profundo pero por lo menos el gobierno administrativo está muy cerca para que se ubiquen y también a metros está eh, estadística que hace poco tiempo ha eh, tomado, digo poco tiempo porque no tiene mucho el conflicto si bien nosotros hemos este, hecho un vuelito de pájaros sobre eh, algunos de estos temas sobre todo cuando queremos saber qué es lo que pasa con el tema de los precios el índice de precio al consumidor y sobre todo con las paritarias que es un, una información vital hoy para la clase trabajadora argentina para no estar corriendo permanentemente este, eh, detrás de la inflación y saber cuáles son los números más allá de que terminamos corriendo lamentablemente detrás de la inflación, eh, selló un conflicto el mes de julio, el mes de junio, que se sigue extendiendo. Hoy ya arrancando eh, agosto la molestamos a Solarieta y a Daniela González que nos Pero, vengan a contar. No, en realidad, ¿En realidad estamos que... en una situación de hecho cada vez más complicada. Eh, en este momento nosotras dos particularmente estamos eh, siendo criminalizadas a través de, de sumarios con con expedientes gravísimos en los que se nos piden las sanciones máximas, eh, acusándonos de, de incitación a la violencia, eh, de calumnias, de injurias, por haber acompañado, por habernos solidarizado con un censista que también fue eh, criminalizado con una denuncia judicial, simplemente por reclamar eh, que se le pague. Eh, bueno, como, como todos los censistas, digamos, los censistas que trabajaron en Neuquén, quienes aún todavía no han terminado de cobrar. Eh, por ahí... Todavía hay gente que no cobró del censo. Todavía hay gente que no cobró hay gente que no cobró completo todo lo que tenía que cobrar, como por ejemplo el chico este que está criminalizado, que eh, además de ser una denuncia policial, como se nos hizo a nosotras dos se le impuso una cautelar por la cual no puede acercarse ni al edificio de estadística, ni a la directora provincial de estadística, que es Karina Rigo eh, que es quien impulsa, por supuesto eh, avalada eh, por la subsecretaria de Ingresos Públicos eh, que es Rosana Castro y por el ministro de Economía que es eh, Guillermo Pons, y bueno, ni hablar del gobierno provincial, por supuesto. ¿Cuál es la excusa de que no te paguen un laburo que ya supuestamente terminó hace cuánto, ya dos meses tres meses? El censo fue el 18 de Mayo, eh, las excusas, digamos, concretamente en, en muchas provincias se demoró el pago, en esta provincia en particular se demoró eh, la, la entrega de la información por la cual deberían eh, salir esos pagos. Así que, bueno, son, son excusas concretamente administrativas. Eh, por ahí contarte que, bueno, que el edificio no está más acá a dos cuadras, eh, sacan frente de la plaza en la que estamos. Eh, sino que aprovecharon eh, todo esto para, para, para efectuar la mudanza de un edificio que veníamos reclamando hace más de 10 años, eh, el cambio de edificio, porque estábamos en un edificio muy peligroso que se, eh, bueno, se, se terminó de concretar en la pandemia, digamos, lo, lo peligroso que era, porque estábamos realmente asunados. De hecho, hubo eh, brotes de COVID adentro, eh, con, con absoluto desinterés por parte de las autoridades. Eh, y bueno, contar que además de estar nosotras dos en particular con este sumario gravísimo, eh, que no es aislado, digamos que, está, que es algo que está pasando con trabajadores de distintas áreas de la provincia, y no solamente de esta provincia, pero sin ir más lejos, los compañeros autoconvocados de salud están sufriendo sumarios, están sufriendo por judicial. Eh, en nuestro caso en particular, dentro de, de la Dirección Provincial de Estadística y Censos, estamos nosotros con estos sumarios y hay 13... ¿Daniela y vos? Daniela y yo, sí, y estamos con eh, 13 apercibimientos, precisamente por estar con medidas de fuerza avaladas por el mismo sindicato, que bueno, que realmente no, no, no se está haciendo tampoco presente eh, en relación a este conflicto, ¿no? Que que bueno, que debería, aunque sea, eh, respaldarnos en estos, en estos o reclamos. Sea, o sea que esto viene por un tema de... Eh, arranca por una cuestión administrativa, de que no depositas lo que tenés que depositar, pero ustedes interceden que hay ahí una razón todavía más profunda, porque hay una especie de crimen... Es que el conflicto viene de mucha más larga data, eh, digamos, venimos eh, en medio de la pandemia, empezó, bueno, una, una intervención, en realidad antes de la pandemia, eh, en enero del 2020, eh, Comienza la intervención de la Dirección Provincial de Estadística y Censo por parte de la Licenciada de Sociología, Karina Rigo, puesta precisamente por las autoridades del gobierno eh, para, bueno, para tener el, el control absoluto de las estadísticas públicas. Vos mencionabas la importancia que tienen y bueno y sabemos concretamente la importancia para el gobierno que tiene ¿no? tener esto, esto bajo control y tenernos a los trabajadores bajo control, así que entra con este objetivo disciplinador. Eh, durante la pandemia se va produciendo en el marco de esta intervención también un vaciamiento. Eh, profesionales absolutamente especializados, de los pocos que hay en la provincia, se terminan yendo porque realmente la, la violencia, el estrato eh, que hay eh, dentro de la dirección por parte de las autoridades es tremendo. Y eh, bueno, esta escalada se viene manifestando en un montón de, de cuestiones, que ahora va a contar Dani, pero que tiene como su cénit eh, su el, eh, el día este, el 23 de junio, en el que va el censista a, a la dirección, nosotras nos acercamos a solidarizarnos a con él y la directora provincial termina incluso violentándonos físicamente a nosotras. Eh, ah, pedimos, todo. Sí, todo. Nosotras pedimos el registro de las cámaras de seguridad eh, para, para tener la prueba concreta porque todo esto sucede abajo de una cámara digamos donde nos, nos pechea, nos acorrala eh, se impone eh, físicamente abriendo sus brazos para que no podamos eh, acercarnos al censista con quien tratábamos de dialogar eh, en buenos términos, por supuesto eh, pedimos acceder a esa cámara de seguridad y justamente ese momento de la, de la grabación como se lo sucede en este caso, desapareció eh, no existe ese registro, lo cual es por supuesto que... O sea, quedan, quedan la palabra de ustedes contra la Exactamente. de ella. Y por ese episodio es que nos denuncian eh, por incitación a la violencia eh, y por tal... O sea, la barra brava es ella, pero la culpa de ustedes. Sí. Eh, ¿Y de dónde de dónde ustedes perciben que eh, ella genera ese nivel de violencia? por O sea, eh, realmente, cuál, ¿cuál sería la razón, digamos, si de última era un tema administrativo, no siendo abogado del diablo? ¿Por qué termina empujándote? ¿Por qué termina violentándote? ¿Qué es lo que percibe? ¿Como que le están restando eh, autoridad? Sí, hay un objetivo que ella percibe desde el primer momento que ingresó a, a Estadística de Censos que tiene que ver con desarmar, desconocer en principio, desconocer absolutamente, tratándonos como un grupo anónimo, queriendo participar, interrumpiendo permanentemente las asambleas. Eh, robándonos cartelería, digamos, eh, atentando absolutamente con, contra nuestro derecho a organizarnos eh, y en ese sentido es, bueno, justamente lo que lo que nosotras demostramos que no es posible, ¿no? que, que, que vamos a seguir organizadas y frente a esto, bueno, las la respuestas son estos manotazos de abogado que, que, que, que, bueno, que le terminó saliendo como le salió hoy y, y eliminó la prueba de eso. Bueno, eh, ATE, eh, como, como decíamos anteriormente, digamos, la... Eh, no nos está respaldando más que con eh, firmarnos estados de conflicto, eh, con eh, por ejemplo, eh, nos, nos eh, asesoró en, en, en presentar recursos administrativos individuales eh, contra los apercibimientos, cuando en realidad entendemos no solamente que es una cuestión colectiva, eh, aunque no tiene que ver con persecuciones individuales, sino con una persecución colectiva y con un intento de amedrentamiento, eh, pero más que confirmarnos eso, no, no ha aportado, digamos, no, no, no se hizo presente en ninguna de las convocatorias que hemos hecho. Sí, estamos recibiendo muchísima solidaridad de distintos espacios eh, que bueno que se han acertado. La semana pasada, por ejemplo, hicimos una multisectorial, la anterior habíamos hecho una, una actividad frente al Ministerio. Estamos convocando para este miércoles, para pasado mañana a las 10 de la mañana a una marcha que vamos a iniciar desde el edificio nuevo, que está ubicado en Irigoyen 177 para marchar hacia Casa de Gobierno y hacia el Ministerio de Economía, eh, llevando nuestro reclamo. Pero sí estamos recibiendo mucha, mucha solidaridad de distintas organizaciones y espacios políticos de aquí de Nauquén y de distintos puntos del país también.